Estar si nosotros no hacemos que los profesores se unan a, a nosotros, va a ser complicado para esto. Pero no es imposible, ¿eh? En Italia el plan Bologna se paró, que lo sepáis. Aquí en España no pudimos ni siquiera hacer una ápice de ellos. ¿Por qué? Porque no estamos unidos. ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil va uno por su lado, otro por el otro. Entonces, yo simplemente quiero deciros la importancia lucha, de, que, de que también y con nuestros padres Salir con el trabajador de, de la farmacia, por ejemplo, es importante. Hasta que yo no sepa que es importante salir con nosotros y unirse a la lucha, nunca, nunca podemos parar esto. O sea, hace dos semanas salía un caso, el de los sobres. El caso ser, Estamos hablando de millones que se, están, se han estado llevando, incluido el presidente del gobierno. O sea, estamos hablando de que este país está tan corrupto que hasta la gente que está en la cúpula ahora mismo nos está. nos están ¿Por qué? Se suicida porque lo van a estar a la calle. Gente de cáncer que no se va a poder pagar una, una su medicina porque, va, por, o porque no, no ha cotizado nunca, porque que sepáis que si nosotros no cotizamos un, un año antes de los 27, si yo estoy cerca, vosotros no, pero os digo, que si no cotizamos, bueno, el caso es que tampoco. El caso es que si no cotizamos no vamos a poder tener una, una, una sanidad de, de calidad. Vamos a morir en los hospitales, vosotros sabéis que el model, que, que es el, ¿Cuál es el modelo que quieren implantar en Europa de enseñanza? El modelo americano. El modelo americano de que si no te puedes permitir unos estudios pagando vas a acabar en un instituto sin ningún tipo de, de calidad, instalaciones. pésimas. ¿No habéis visto las típicas películas americanas en las cuales el instituto es una desgracia? Pues así se, va, va a acabar la educación <risa> pública en este país. Si no, si no conseguimos parar esta reforma, si no nos ponemos en pie. Entonces, chicos, yo os digo, que nos pongamos y gritemos un poco con fuerza y nos cambiemos de verdad. Entonces, bueno, si esto no se escucha, lucha, lucha, lucha, si esto no se escucha.